Bueno chicos, antes de empezar este vídeo tenía que comentaros una cosita porque los amigos de Top Eleven me han mandado hoy oh, de verdad, si os gusta el fútbol, tenéis que probarlo Top Eleven es un juego gratuito de gestión de fútbol que básicamente está para iOS, Android, Huawei y toda la plataforma Y El juego literalmente lo han jugado 240 millones de personas en todo, todo, todo el mundo y aparte está disponible en 31-31, o sea, 31 idiomas Literalmente yo sé dos, o imagínate Y como es por así decirlo, en modo carrera lo que tienes que hacer es Llevar a cargo a tus jugadores eh, Saber cómo están Cambiar de posición, fichar Este tío va mejor por aquí, por acá Yo a este no lo quiero, lo vendo Yo a este no lo quiero, lo cedo es literalmente súper completo para ser de móvil, o sea, es de los mejores juegos, por no decir el mejor de móvil, si te mola el modo carrera, o sea, literalmente, y como digo han aprobado una solicitud que llevaba mucho tiempo intentando solicitar a la comunidad y chicos, tengo que deciros una sorpresa muy grande, y es que han metido los partidos 3D, Os estáis viendo pantalla es una locura porque podéis controlar a los jugadores podéis ver por dónde van cómo tiran, cómo pasan, literalmente todo, antes esto no se podía pero ahora ya han metido la nueva actualización que va a romper con todo, o sea, de verdad, el juego ha cambiado un montón, es una locura. Pasa, o es que de verdad que flipas. Y es que, chicos, de verdad, es que es increíble el juego porque. Ves como literalmente tu equipo llega a la cima O sea, si quieres sentir lo que realmente siente un entrenador de fútbol Descárgatelo ya Y chicos, la nueva actualización que han metido Viene con más profundidad táctica Y un motor mucho más mejorado O sea, el juego va a ir mucho, pero que mucho mejor Que aporta aún más realismo control y experiencia a la manera de coger Y por ejemplo, yo qué sé eh, haces un pase, un tiro eh, Cambias de jugador, o sea Una mejor gestión del juego, por así decirlo Y aparte, para celebrar la salida de Top 11 Maxis, O sea, imaginaos, imaginaos ya la que han liado Han preparado eventos Sorteos súper importantes O sea Chicos, de verdad, es que se han pasado La verdad es que si queréis entrar al juego algún día en vuestra vida entrar hoy mismo, o sea, es que no tiene sentido Y si sois unas personas tan inseguras como yo En plan de decir, me voy a cambiar esto porque esto ahora mismo me viene bien así y esto tal Chicos, podéis personalizar el campo de fútbol, o sea, como quieras Las camisetas las puedes cambiar por la que sea Literalmente escudos, emblemas, lo que sea Muchísimo más, o sea, si sois como yo de decir Tío, es que pff, no quiero esto ahora mismo, quiero lo otro no sé qué. Chicos, es que podéis hacer de todo y Literalmente, si quieres organizar un campeonato Puedes organizar un campeonato con tu familia Con tus amigos, con tus compañeros de clase O sea, chicos, es una locura Puedes hacer de todo Y si hacéis uno, ponedme por los comentarios quién ganó Venga, quién ganó Aparte hay cuatro competiciones diferentes en cada top y level Está la liga, la copa, la superliga Y la champions, o sea que hay un montón De trofeos pues de verdad, no olvidéis descargaros el juego O sea, lo digo de verdad de corazón, no lo olvidéis descargar porque es un juegazo, literalmente, si tenéis un móvil O sea, literalmente, es el mejor juego de móvil Que me he tirado a la cara, o sea, literal O sea, si podéis, descargaroslo, probarlo Y me contáis, porque de verdad, está en el link de la descripción Lo tenéis en el link de la descripción Un clic, se os descarga literalmente O sea, por favor, probarlo y me contáis Por comentarios, yo ya lo voy a probar, así que Perfecto, parece en algún directo, literalmente Nos metemos todos y hacemos un torneo Pero ya os digo, chicos, está guapísimo Es una locura, y nada chicos Hoy vamos a abrir Un montonazo de lo que viene a ser Sobres de Stamble Guys Ruletas, como queréis llamarlo Lo que vamos a hacer chicos, vamos a hacer Literalmente 3.800 De estos, en literalmente La mega oferta, tenemos, hemos comprado la mega oferta Y vamos a abrir todo Quiero ahora mismo un montón de apoyo Literalmente En el canal de Twitch, somos ahora mismo En TikTok 500 personas, quiero que le deis Un montón de likes Y vamos con, la, con las primeras 10 tiradas Vamos a darle fuerte, quiero darle fuerte 10 tiradas de primeras, vamos a darle 10 tiradas de primeras Así que nada, 10 tiradas de primeras De primerísimas, de locos Primera cosita ¿Vale? Una épica, bueno En esta vamos a salir un montón de cosas, o sea Ya que os quede claro, vamos a salir un montón de cosas Porque literalmente todo va a salir repetido O sea, todo repetido, me acaban de salir dos, dos iguales Me acaban de salir dos iguales tiene que salir algo, tío, tiene que salir algo Algo tiene que salir, chicos, estoy muy nervioso, estoy muy nervioso Puede salir el dragón hoy, hoy puede llegar a salir el dragón Estoy hasta mareado, la ruleta gira demasiado El dragón acaba de pasar, el dragón acaba de pasar El dragón acaba de pasar, chavales El dragón acaba de pasar ¡No! ¡No me lo puedo creer! Casi toca Es que lo que renta es que toque y que luego hablamos más Y las ruletas especiales, ¿cómo que ruletas especiales? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ojo! Pues para duplicarla, para duplicarla, chicos De locos, de locos no hay ruletas especiales, bro Ojito especial ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay Bueno, me regalas 100 monedas Porfa, te lo agradecería No te puedo regalar 100 monedas, panita Me estoy mareando, me estoy mareando Es que, ¿por qué me marea tanto la ruleta, chicos? ¿Por qué me marea tanto la ruleta? Estoy muy cerca de la ruleta Estoy muy cerca de la ruleta, chicos Que todo el mundo que esté en TikTok Se pase a, a Twitch En el link de mi biografía Para darme suerte Quiero que me di mucha suerte ¡Vamos! ¡No! No No, pero eso no es nada, bro eso no es nada, eso es que te... Plan, 100% te van a tocar, se supone que esas, ¿vale? 100% te van a tocar esas, se supone, ¿vale? Chicos, rápido, por favor Quiero un montón de apoyo, quiero un montón de apoyo para que sigamos abriendo Especial, uy Me estoy mareando con la ruleta, chicos Me está dando mucha impresión, o sea Otros 25, es que no me lo puedo creer que sea tan loco ¿Vamos? ¡Vamos! ¡La tenemos! Solo quedan dos skins en el juego, solo quedan dos skins en el juego Solo quedan dos skins en el juego Buah es una locura lo que estoy haciendo, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé sé lo que estoy haciendo, sé lo que estoy haciendo sé lo que estoy haciendo y es una pedazo de locura sé lo que estoy haciendo y es una pedazo de locura pero oye, que tiene que salir el dragón, chicos por favor, todo el mundo dragón en el chat todo el mundo dragón en el chat tiene que salir, chicos no me puedo ir de aquí sin el dragón, por favor chicos tiene, tiene que salir el dragón, tiene que salir el dragón, chicos tiene que salir el dragón. Chicos, todos los de TikTok os tenéis que pasar a Twitch. Os tenéis que pasar a Twitch todos los de TikTok, chicos. Mira el, el, el, el diablo este. No, ese no es el... Es que la gente que pone mal mi Twitch es que el de pasado. ¿o? Tampoco una cosa que... Vale, pues mirar todas duplicadas. Menos la Valkyria. Bastante bien, ¿no? Chicos, todo el mundo que esté en TikTok, por favor, ir al link de mi biografía y darle caña. Y quiero que pongáis por el por el... Por el fucking... Twitch, pongáis dragón Todo el rato dragón, dragón Tiene que salirme, tiene que salirme, chicos Todo el mundo de TikTok, el link de mi biografía de Twitch Y ponerme dragón, por favor, tiene que salir Me acabo de gastar otra oferta, chicos Tiene que salir, por favor Por favor, tiene que salir, necesito vuestro apoyo, chicos Es que necesito vuestro apoyo Nunca, nunca lo hacéis, tío Nunca lo hacéis, tío Nunca hacéis, chicos, tiene que salir Tiene que salir el fucking, fucking dragón, tío Tiene que salir el fucking dragón, por favor Tenéis que venir Tenéis que venir, chicos Tito Pardo, te pego, te pego un guantazo, ¿qué pasa? Dice cuando main, cuando main, Tito Pardo ¿Cómo vas a decir cuando main? Si estamos a punto de que salga el dragón Tiene que salir, por favor Todo el mundo de TikTok clic en mi biografía para que salga el fucking dragón Rápido, por favor Rápido, tiene que salirme, chicos Tiene que salirme, chicos 10 3, 2, 1, siguiente ronda Siguiente ronda, chicos, de verdad yo no sé ya ni qué estoy haciendo, pero estamos saliendo una locura de sobres Tiene que salirme el dragón, chicos Tiene que salirme el dragón ¿Quién confía? Dragón por el chat ya Dragón por el chat ya, chicos No me está saliendo nada, he abierto ya tres rondas y no me ha salido nada Tienes que meteros para que me salga algo, chicos Si sale el dragón, regala, regala 10 subs No, lo siento, me acaba de gastar ya 25 pavos Y yo ya 50 para regalar 25 subs, ¿sabes? ¡No! ¡No! Casi toca el... Madre mía, chicos Madre mía, casi toca Casi toca, chicos, de verdad Tiene que salirme, chicos, tiene que salirme Tiene que salirme, chicos, tiene que salirme Tiene que salirme, chicos, tiene que salirme, no me lo puedo creer Chicos, no estoy dando, dando suficiente apoyo Tenéis que darle más apoyo, chicos, a esto Va, ya tenemos todas menos el dragón Tenemos todas las skins menos el dragón O sea, esto ya es acojonante, vamos, acojonante Todas las skins menos el dragón No puede ser, es que no puede ser Es que no puede ser, tío no puede ser que tengamos todas las skins menos el dragón. Todas, eh, todas. Todas. ¡Oh! Madre mía, madre mía el dragón. Madre mía el dragón. Madre mía el dragón. Nos quedan, es que nos, quedan, nos queda solo el dragón. Otra ronda, chicos, otra ronda. Otra ronda, chicos. Mira, me he cansado, me he cansado. Sin espejo, para que se vea mejor. ¡Oh! ¡Uf! Así se ve mejor, chicos. Madre mía Bueno, chicos, todos los que pongáis dragón por el chat Va a haber más... Pros... Acabe de pasar el dragón, chicos Me está vacilando el dragón Dile un saludito, Lucas, un saludito Todos los que metáis de TikTok voy a dar un saludito Y aparte me apoyáis para que gane el dragón, tío, no me lo puedo creer ¿Me va a salir en serio, chicos? Necesito apoyo Dragón, dragón, dragón No me lo puedo creer No me puedo creer que no me va a salir el dragón, tío No me puedo creer que no me va a salir el dragón ¡Dios! Chicos, y la pregunta es: ¿Qué hago yo ahora con las gemas? ¿Qué hago qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Fuera, coñas. ¿Qué hago con esto tú? ¿Qué hago con esta ahora? ¿Qué hago con 3000? ¿Qué hago con 3000? ¿Cómo voy a abrir más? Hombre, ¿qué hago? ¿Sabes? En plan, si ya tengo todas.